el primer tema. Dale, bueno, dale. Thanos. Thanos, de, Thanos uh, del cómic. Eh, amigo, aliado o enemigo, ¿Ese? No, no. Si, si, si tú estás el eh, dale, no, el guantelete del. Del, ¿del, del el, infinito. Del infinito. El cómic. Sí. Ya. Lo descargué. Descargué <coughs> por la página ¿no? yeah, yeah, yeah. de piratas, tengo, de bueno, piratería.com. Sí, sí, sí, pues, <risa> la verdad es que salía de que. O sea, que hay como. Creo que la película se agarró como de dos bolas, dos cómics, pero el guantelete es como. Ese que estaba mirando era como. Thanos sacando la gema de los. De, de los locos, claro. De los locos. Pero los contrincantes eran buenas, así como el espacio, porque no era como visión, ¿cachai? O de repente. Claro. ¿cachai? Y lo que estaba cachando era que Thanos igual es un personaje, igual como fuerte dentro del, del cómic de Marvel, pero. Que tiene un rollo así como amoroso con la muerte, ¿cachai? Sí, lo, lo, que pasa, lo que pasa es que. Es como que, la novia. Sí, lo que pasa es que. Todos esto, todo esto, todo estos cómics que empezaron como en los años 30 y tuvieron su desarrollo. Ya en los años 60, 70, 80, ya habían dado vueltas sobre vueltas, ya habían hecho todo con los cómics. Entonces, básicamente tienen toda la historia del mundo. Más, Thanos en algún momento fue más o menos bueno, simpático. Thanos tenía un. un Thanos móvil. Un, un Tano, si sí, no, sino, no era un Tano, no era un auto, no era, no, era un helicóptero yeah. vamos en el Tano -cóptero! <ríe> y se, se subían <ríe> al Tano cóptero. Ah, vamos a buscar a Batman, no, no sé qué bueno pero entonces claro, tiene muchas historias también que rozan lo infantil y todo el concepto serio de, lo, de los cómics, recién se los, se los viene como en los 80 y los 90 con la broma asesina, ah, cuando en, se pusieron cabrones y con la bola, ¿cachai? Y eso se, tra se trasladó ahora un poquito al cine. ¿cachai? En el sentido de hacerlo más serio y más esto. Pero. Eh, claro, es que hay muchas historias de dano Una vez es con la muerte. Una vez está enamorado de la muerte sí, y, el, y, y se el roba el guantelete para. Pa, el loco, como que. Yo no la historia, no me acuerdo bien, pero el, el buen. Es que yo había leído esa historia. Pero la tía se caería de rato como tengo memoria a corto plazo, no, no me voy a guardar ni una weón. Como que todo es nuevo para mí Y claro, el loco está como enamorado de la muerte y encima de la muerte ni siquiera lo quiere Anda con otro weón. Okay. Entonces el loco decide matar como a la mitad de la, de la población Para impresionarla, básicamente Sí, pues para concederle armas y la huevada para alimentar a los loco Sí, pero ese personaje llama, eh, igual es como, es como entre medio weón. No, no sé, caricatura si no que de repente tiene es como media, media rara, we. como de repente era como media infantil. Claro. Es como lo que pasa con Batman. Yo estaba mirando lo, eh, loco de... como la evolución de Batman, desde ¿Ya? los primeros cómics, que es loco bueno, que mataba a sí. gente. Sí, porque era muy divertido. Y la etapa de Adam, ¿cómo se llama? La etapa de los 70, donde Batman bailaba. Ah, la de Adam West. Sí, sí bo, Y sí, el cómic sí, sí. igual... Yo recuerdo que el Batman igual era como acuático y lo suavizaron un poco, y lo hicieron muy infantil. Puta, puede ser. Sí, porque en el momento tuvo un bolón bien... Sí, pues ya caía en la ridiculez, weón, así, brígido. Tanto el cómic como el... Okay. Este, pues. Entonces, de hecho, el traje original era negro y después con negro con plomo. Después lo hicieron azul sí, y sí. era como medio gordo, amistoso. Sí, tenía mucho giro. Y no, y que principalmente que la gente se le olvida de esa cuestión. que Los superhéroes son para niños. Son para niños, tomárselo muy en serio, este. este. Es grave. Sí, un poquito, un poquito, un poquito grave. Es sí, como los como lo locos de TikTok que hacen. Bien. ¿Hay que echar el Boloncate con Batman? ¿Ve no, la no, no. A... Ah, pero no me conté nada, no me conté nada de la no película. Sí, ya, que, yo lo estoy esperando. Ya, pero. No tiene no de que ver con spoilers no, <risas> no, no, porque quiero ah. verla, quiero verla. Sí, y. Puto, igual. Para bueno, bueno, no spoilearte, bueno, pero el rollo es. Igual se muere al final. Demasiado agresivo. Que es como lo que no ah, esperaba, por lo claro. que a mí me gustaba. Batman. Pero Ben Affleck lo hizo ya bien agresivo, porque este buen no, mataba. Ben Affleck ah, mataba. No, no, Ben Affleck lo que hizo. Le disparaba a la gente, ¿sí o no? no. A mí me, me, no me acuerdo. No, no. Era muy calcado el cómic, sobre todo esa, el cuando sube en pelea con Batman. Ya. Hay imágenes que son así, de hecho, cuando el loco sale como de un edificio al otro y sale como la luna y un rayo. Claro. Replicaron esto. Yeah. Puede que el Batman de Ben Affleck es un Batman viejo. Batman claro, viejo. es un Batman que viene ¿Sí? de vuelta. Sí, sí, sí. Entonces, y vieron como esos gustitos, caché Que le gustan los locos, que le gusta el cómic, por ejemplo, de Bane, cuando yeah. el loco le rompe la columna. ¿cachai? ¿Sí? Que en realidad a mí esa película me vale verga. Me la la de Nolan. La tercera. La tercera, no, de Nolan. La primera, ahí. la tercera, Marina. Sí, sí. Las, las tres en general no son muy buenas, pero tienen, tienen, tienen el rollo de Nolan que son las interesantes. Y que, no, no, no, que le gusta enredar lo que no. Y que vez. Te algo muy interesante de Nora. Es un hueón que tuve ahí la película y al principio decía, ¡ay, qué buena película! Y después la vi la segunda vez y empecé ahí. ¿Y por, ¿Y por qué el hueón apareció por allá si no estaba del otro lado del mundo? ¿Y por qué tiene una pistola fijo si que nunca iba a tomar una pistola? Y no se había muerto este personaje, de Weón. <risa> es bueno, que weón, tiene unas de guión. No, una, nunca va a bueno, un tío, sino, no, tiene unos problemas de guión que pareciera que les porta una raja. O sea, son tan graves, tan graves. Tan graves dos, weón weón que no... Claro, que como que. No, oye, pero, pero, pero, pero el guasón se había muerto hace dos capítulos atrás. <risa> ponlo, ponlo, ponlo. Ya, para acá, dale, dale ponlo. Pero un portal. Sí, sí, no, no ni siquiera explica. Llega y lo pone. Llega y lo pone. Entonces, muy <risa> entretenido, ¿no, la. Puta, a ver, para cerrar el okay. tema de Batman, el, el, el Batman de ahora, yo lo que caché que tiene guas pues, parecía sacar un guas del guasón de Batman 2, de la trilogía de Nora, ya. que como que pierde la gracia, porque si viste la trilogía, como que, un poco no le hace, claro, está bueno que hayan los guas del porque es, es como el segundo guas más rayado que, porque por ejemplo, el pingüino, Mr. mister frío, sí. no son tan rayados, sí. el loco de la, del gas, el pájaro igual es medio rayado. Pero el acertijo, ah, es loco. Se güey. supone que estaba sí, más loco, sí. claro. Entonces, yo justo ahí leí un, un cómic donde el acertijo se agarraba con el guasón. Y era una wea tan ridícula porque. Puta, estos weones caen en, la, en las tierras, uno tierra más enredada que la concha de yeah. yeah. la madera, Tuve que leer una wea de YouTube para entender un poco, Entonces, ya, ¿cuánto que creo que Superman es la cagada? Si ni siquiera el Superman ahora es el original de trabajar bueno, una yeah. en un Entonces. La, eh, bueno, el Batman de ahora caché, es tremendamente agresivo y el acertijo tiene guas como del guasón, como el agua de la cámara, caché, yeah. la cuestión. y el rollo de que la gente, como que, yo no he visto la película entera porque la voy a esperar por, en cuanto a calidad de sonido claro. cuando llegue la la HBO. Pero el loco hueón creo que pesca un vagabundo y saca la cresta no sé cómo es la hueón, es como mm. terrible y todo. Básicamente... Con que... esa provocación seguramente, para pa que uno diga, oh mira, este Batman es sí, violento. Sí, pero por ejemplo, el loco, yo hicieron, replicaron la escena del tren. Ya. ¿Cachai? Del, de, guasón, de la, del guasón. Tiene calete y guiño, ¿cachai? Ya. Ya, está la guiña de a la cámara cuando el Guasón rapta al hueón, tiene el guiño, ¿cachai? Cuando... Los mismos hueones, cachai, que hace, se, vist, se pintan como el guasón, en una parte, cachai, y había un hueón que no estaba tan convencido de sacarle la chucha a la gente, pescan un chino, y le iban a sacar la cresta, y llega Batman y saca la cresta a los cinco hueones, pero de una forma así como que ya para de pegarle al hueón. Entonces, Entonces, básicamente, el acertijo lo que hace es como revelar, no sé si, o revelar, caché, que la, lo corrupto, caché, que eso es la sociedad en general y los políticos, que es lo que alcanza a cachar. Ya. Yeah. Entonces, hay mucha parodia de la weá que, por ejemplo, los locos que todos alucinados y perseguidos, que era como hay un vagabundo, o me comí una esta y me va a llegar un castigo. Entonces, quedó muy. K. Yo no la encontré tan, lo poco que vi no lo encontré tan así como dinámico como Batman 2. la Habría que verla completa, ver el rol de este loco. Eh, no sé, yo considero que están haciendo muy rápido las películas de Batman, ¿no? están más innecesarias. Está. Claro. Yo creo que se dieron cuenta, se dieron cuenta que Warner Bros. y la DC se dieron cuenta que los locos que Marvel weón, hizo una weá súper mega planificada, o se dio planificado, o lo acaban pensando en el minuto. Claro. Y Batman 2, o sea, Batman. Ese se dio cuenta que hace buenas películas en solitario y no tanto unir a los. Unía, claro, que de hecho fue lo que les, les produjo la cagamos. ¿no? Sí, lo bueno es que quisieron hacer, quisieron hacer una película como de.. hacer un universo Marvel en tres años. No, y estos weones bueno, se demoraron diez años, años sí, pues, eh. Entonces fue, se notó mucho y. Y sí, ya es como, y también el rollo de no, no encontrar su estilo, sino que. O sea claro, en la imitación de, claro, de Marvel y claro, entonces hay una, hay una película que se llama El Cordero Sagrado No sé si habéis visto Ya, yeah. a Nicole Kidman De hecho te iba a proponer como hablar de Nicole Kidman yeah. De hecho la voy a por Sí, te oh, te puedo hablar, hacer, hablar de Nicole Kidman Y cachai que yo vi dos películas donde sale Nicole Kidman yeah. Ojos bien cerrados yeah. Que en realidad yo no la había visto Pero me contaron mucho que el rollo de los masones, Que la weá, y la weá rosa la wea pero no, no habla de eso sí, no, no es básicamente eso. un hueón enrollado caché porque el loco le dijo que se se, se, se imaginó sexualmente a un huevo ah, El película eh. se desarrolla sobre un rollo de un hueón celoso y eso hace que el weón salga se meta en wea, que yo creo que igual pasa a mí de chico me pasa como que uh. en la poca seguridad de uno que te hace como en ese tipo de estudios claro. si ¿no? sí, claro. sí, pues ese claro. es un poquito el asunto el, el, el, el, el, el